Hoy en Farmacius.com os presentamos Obusitol D, un complemento alimenticio que aporta un refuerzo de los nutrientes que el cuerpo de la mujer necesita durante la búsqueda de un embarazo. Obusitol D ayuda a regular los ciclos menstruales y a mejorar la ovulación, aumentando así las posibilidades de conseguir un embarazo. Este complemento ha sido formulado a base de mioinositol, complejo vitamínico del grupo B que influye en la maduración y el desarrollo de los ovocitos. Ácido fólico, vitamina del grupo B que interviene en el proceso de división celular y en el metabolismo normal de la homocisteína. Un bajo nivel de ácido fólico es considerado un factor de riesgo de posibles defectos en el tubo neuronal en el feto. Y vitamina D, que facilita la absorción del calcio y participa en el proceso de división celular. Se recomienda tomar un sobre al día, disolviendo el sobre en un vaso de agua